El yoga es mucho más que una sana o postura aparentemente complicada. Yoga es el camino a conseguirla. Es la respiración equilibrada, son todos tus órganos, músculos, tendones, ligamentos, cada una de tus células trabajando en conjunto. Es experimentar la felicidad, el amor y la paz cuando tomas conciencia de la importancia de tu existencia de tu don, de tu misión.